Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy veremos el lance de un ciervo mulo diamante con arco de 70 libras, y sin más preámbulo, comenzamos. Acabo de cazar un lance de las montañas y vamos a ver si encontramos algún otro animal al lo largo del agua ahí vemos una hembra de ciervo mulo, un nivel 3, este tiene cuernos bonitos, otra hembra, un nivel 5, más hembras. Vamos a intentar el lance, desde aquí está un poco largo, al vale, nivel 5, vamos a ver, ahí vemos un pavo, me parece que lo hemos perdido, vemos muflones, otro muflo. no lo localizo ahora, ahí vemos un muflo también, la hembra, ahí vemos el nivel 3 y ahí ya vemos cómo corre el, el macho nivel 5 no tenemos mentido porque está está de culo y se nos mete entre la foresta, no, no vamos a poder hacer el, el lance desde aquí y más en esa posición pero que cuando más bonita tiene vamos a coger los prismáticos vemos que se nos se nos mete para adentro así que vamos a tener que ir, que ir a por el, vamos a bordear el lago y a buscar sus huellas seguimos caminando después de 15 minutos persiguiéndolo ya lo tenemos aquí lo tenemos ahí al lado está un poquito nervioso pero no nos ha visto vamos a hacer el lance con, con el arco de, de 70 libras y a ver, que no nos espante, parece que viene para nosotros, y disparamos, sale corriendo, sale corriendo, pero ya ha caído, corren alrededor nuestros más animales, un macho, y vamos a disparar, creo que le hemos dado también al macho, vamos a recoger si hay, ya ha caído, ya vemos como ha caído el otro macho vamos a recoger a nuestro diamante un diamante 336 con 60 menudo bicharraco la verdad que le hemos dado esto que con las más bonitas la verdad que, que lo han conseguido el turrac del ciego mulo es un animal precioso así que vamos a disecarlo pues porque esto lo vamos a exhibir en nuestro pabellón y vamos a recoger al al otro cierto muro, nivel 3 será más pequeñito, seguramente será un, una plata o un oro muy bajito, pero creo que plata. Sí, efectivamente una plata. Le hemos entrado por los cuartos traseros. Y eso es todo de momento. Continuamos. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.